que se sepa que yo, Cristian Amenófis Marino, ciudadano argentino residente en México. He desarrollado ciertas mejoras en un aparato de alta frecuencia y técnicas terapéuticas novedosas de la cual el siguiente dibujo hace referencia al aparato de alta frecuencia mejorado y el dispositivo de plasma electroterapéutico. Mi invento se relaciona con ciertas mejoras en aparatos electroterapéuticos de alta frecuencia y el objeto de la invención es principalmente construir un aparato compacto y práctico para generar corrientes de alta frecuencia que luego puedan ocuparse en dispositivos electroterapéuticos de plasma, tubos de luz violeta o lámparas de gas de mercurio, o en dispositivos de inducción, bobina pancake. En el dibujo adjunto 1 es una fuente conmutada de 110-200 v con salida de 12 volt 15 a que alimenta a 2, que es una placa driver ZBS, circuito Masili, para producir una frecuencia de 36.040 mhz que pueda ser inducida a 3, que es un playback de 20 a 29 pulgadas, a través del núcleo del mismo. El Flayback excitado produce 10.000 volts que alimentarán un banco de condensadores formado por 5 condensadores WIMA de 4,7 nanofaradios por 6.000 volts que están conectados en serie para formar un valor de aproximadamente 1 nanofaradio por 30.000 volt. La descarga del banco de condensadores ocurre luego en un triple salto de chispa que por interacciones subatómicas de altas energías provocará un incremento de energía con un factor de 400% dando por resultado una carga de 40.000 volt, 10.000 volt positivos y 30.000 volt negativos. Para la correcta generación de interacciones débiles de alta energía, el triple salto de chispa debe estar formado por tuercas y tornillos hexagonales de un cuarto de pulgada de acero galvanizado y de cara plana prefiriéndose los tornillos que tengan el mayor galvanismo posible, los más brillantes, que irán atornillados a unas pequeñas escuadras de acero galvanizado de una pulgada sobre un marco de policarbonato. Placa de acrílico de 3 o 4 milímetros de espesor, transparente y dura. A la salida del triple salto de chispa, el volumen de energía formado por 10.000 volt de electrones y 30.000 volt de interacciones subatómicas. Se filtrará de electrones a través de dos bancos de condensadores los cuales en su salida se le conectarán un selenoide de pocas vueltas y de grueso calibre. 15 vueltas de cable o tubo de cobre de 5 milímetros de grosor. Estos dos bancos condensadores pueden estar formados por dos bloques de 9 condensadores WIMA de 4,7 o 10 o 15 nanofaradios por 6,000 volt o dos bloques de 6 condensadores WIMA de 22 nanofaradios por 6,000 volt. Las corrientes de Arzumbal, negativas producidas en el selenoide, se amplifican y aceleran a través de una bobina, Odin, de unas 150-300 vueltas de alambre desnudo preferentemente de un calibre más fino, 1,5 milímetros, que estará movinada sobre la misma estructura del selenoide de pocas vueltas. Cada vuelta del alambre debe estar separado por un espacio de aire del mismo grosor del alambre para que el aire que está entre medio pueda excitarse y obtener una amplificación a la salida. El último tramo de la bobina ODIN es la salida de energía negativa amplificada y acelerada que lleva conectado en su último extremo una bola de acero hueca y pulida que está finamente barnizada y que actúa como un capacitor electrostático atmosférico, dando como resultado de toda esta operación la generación de corrientes de alta frecuencia negativas. El dispositivo electroterapéutico de lámparas fluorescentes de gas de mercurio se conecta a la bola hueca de acero pulida. La bobina ODIN debe llevar una conexión eléctrica, un cable, desde el polo radiante del selenoide Darzombal hasta casi el extremo de la bobina Odin, unas 5-10 espiras antes del final. De esta manera obtenemos un efecto de cavitación plasmática en las lámparas fluorescentes.